Soy Gustavo Pérez, trabajo en el club de tenis de Elegido. Eh, he venido a este curso a conocer este deporte que no lo conocía la verdad y bueno, estoy encantado. Un deporte muy rápido, muy dinámico, muy exigente físicamente, muy divertido. Buenos días, soy Mael Rodríguez, director de competición de la Federación Andaluza de, de Tenis de Almería. Un deporte que me ha parecido increíble, que me ha encantado, que no me esperaba para nada esta experiencia y que Normalmente os recomiendo a todos practicarlo este verano y cuando no es verano. Buenas, me llamo Antonio, soy de Granada y bueno, para mí el, el tenis Playa ha sido una experiencia muy buena, bueno. sobre todo destacar que ha sido de, el mejor curso que he, que he hecho en los últimos años, muy dinámico, interesante y, y, y Hola, soy Beatriz Martínez, ha sido un curso ¿Sí? de lo que es eh, eh, muy importante para fomentar el tenis Playa y aprender cosas nuevas, ya que de tibetos, de deporte, esto nos ayuda a saber más cómo funciona golpes y demás. Aparte también se aumenta la mitad y buscar yo más más Buenos días, yo soy Gabriel de soy, soy entrenador de tenis nacional, y quería hacer este curso que creo que es un deporte muy, muy bueno para practicar en la playa. Hola, buenos días, mi nombre es David, estoy aquí para hacer curso con Gustavo, me he mucho. Hola, yo me llamo Antonio, vengo de Barbate, un pueblo de Cádiz y este curso me ha venido muy bien porque en el pueblo que estoy viviendo hay una jugadora de tenis playa y quiero con ella fomentar ese deporte este curso me ha parecido muy ameno y ha estado a gusto está a gusto con él y te ha servido bastante ¿a qué nada más comentar deportes? Por día me encanta muchas gracias buenos días soy Toni Montesanti de Italia dos días estupendo aquí en la playa con personas nuevos de deporte Gracias a Gustavo y a su equipo y a la Federación. Gracias. Hola. Sí. Hola. Eh, mi nombre es Javier Belver Ruiz y llevo toda la vida vinculado a deporte de raqueta. y La verdad es que es la primera vez que pruebo el tenis playa y es una experiencia bastante diferente a las que he practicado anteriormente. Así que animo a todo el mundo a que, a que pruebe el tenis playa y disfrute de, de este deporte. Gracias. Mi nombre es José Miguel Alfonso, acabo de terminar el curso de tenis playa. Es un deporte que no había probado nunca. Y la verdad que es bastante interesante, tiene una variedad de golpes muy interesante y me ha encantado tanto el curso como el este deporte. Así que yo creo que esto va a tener que ser fantástico. Soy monitor de tenis, instructor de paddle y ahora mismo tomando monitor de tenis playa que creo que va, va a pegar fuerte en estos este momentos. Muchas gracias. Hola, muy buenas, soy José Francisco Fernández Joder, soy instructor de tenis playas, pero soy ropa. Hemos hecho el curso aquí en la playa de Almería, en el Capillo. Para mí ha sido una experiencia muy buena, no conocía a este deporte con tanta profundidad, sus costes específicos. Y creo que es un deporte fácil de jugar, eh, bonito de enseñar y un deporte que va a tener cada vez más de esto gracias a la playa que tenemos en Almería y el buen ambiente que tenemos. Es un deporte súper sencillo, lo pueden jugar desde niños pequeños hasta cualquier edad eh, y se puede compatibilizar con otros deportes como tenis o paddle. No tiene nada que ver, eh, es diferente, pero la jugabilidad es eh, similar. Gracias. Gracias a ti. Pues hemos venido a hacer la prueba de monitor para tenis playa y estamos aquí en la playa de Almería con un profesor excepcional que nos ha ayudado mucho, hemos aprendido una barbaridad. Nos encanta este deporte y queremos seguir mejorando y aprendiendo todo lo que el profesor nos indica en su curso, que realmente no lo hacemos correctamente. Me llamo Mariana Fernández, eh, hemos hecho hoy el curso de instructor de, de mi playa, yo y mi familia, nos lo hemos pasado genial, hemos aprendido en un día, bueno, en dos días más que en todo lo que hemos jugado, eh, nos hemos quemado, nos hemos puesto las piernas de hierro, nos hemos estupendamente. Me ha encantado. Muchas gracias. Hola, yo soy Michael Brown. Hemos asistido aquí al curso de monitor de tenis playa. Hemos pasado muy bien con el soletito, la arena. Hemos aprendido muchos golpes y a seguir, a aprender más. Sí, sí, muy bien, te promocionarlo por allí. Guillermo, <risa> buenísimo. Oiga, muchas gracias. Deporte de moda.